Se ha visto que en el cerebro las áreas que tienen que ver con las emociones, cuando se le ponen palabras a las emociones, bajan un poquito. ¿no? Esto no es solo una cosa que se dice, se ha visto en los, en los cerebros. Entonces, hablar de ello o escribirlo, si no tenemos a nadie a mano, es una de las cosas que ayuda, no es la única cosa que podemos hacer. De hecho, esa hoguera emocional se debe a que muchas veces sí que estamos haciendo cosas, a veces sin darnos cuenta, que están alimentando esa hoguera, y la hoguera va creciendo, creciendo, creciendo, y claro, cuando ya está muy eh, fuera de control es mucho más difícil apagar un incendio. Lo mejor es conseguir que no se produzcan esos incendios. Entonces hay una, por ejemplo, una frase muy habitual y que empeora mucho un estado emocional, es decirnos todo el rato por dentro, no lo soporto. Si yo me estoy sintiendo mal y yo estoy diciendo por dentro, no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto, el mal va subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Es que es como si subimos una escalera muy alta y en cada peldaño vamos diciendo qué alta es, qué cansado estoy, no puedo más, no voy a llegar nunca. Eso hace que la escalera sea 100 veces más difícil de subir, pues con las emociones pasa un poco igual. Entonces lo mejor con una hoguera es no dejar que crezca y después... Si tenemos que hacer algo con ella, pues intentar hacer de cosas de las que ayudan a apagar las hogueras, porque a veces le echamos más gasolina. Entonces nosotros nos estamos sintiendo fatal y nos estamos insultando por dentro todo el tiempo, diciéndonos a ver por qué está esta hoguera aquí, cómo he dejado que llegue a este estado, por qué he tenido que dejar que se incendie. Entonces cada vez que yo me enfado conmigo mismo, la hoguera aumenta, aumenta, aumenta. Entonces es mejor echarle arena a las hogueras que echarle gasolina.